La educación artística en, en el ámbito de la educación pervularia tiene que ver con la creatividad y como un elemento natural y espontáneo en los niños. Los niños no están aprendiendo una materia, ellos están expresándose libremente y eso es lo que nosotros fomentamos en los jardines infantiles. Dentro de la semana también nosotros hemos tenido distintas actividades y la edad de los párvulos ha ido desde esa laguna menor hasta los niños de medio mayor B, que son los mayorcitos. Hoy día vamos a hacer una actividad dentro de la semana de la educación artística, que es con los niños de la Escuela Santa Laura, con cuales yo también eh, tengo uno de los talleres. Y hoy día eh, mi artista invitado es Ignacio niñas, que viene a un eh, teatro lambe, lambe que es otra forma también de los niños van a poder apreciar y ver un, una puesta escénica. Es una técnica que nace en Brasil eh, y que imita a las cámaras uh, antiguas, donde eh, el fotógrafo se pues, introducía dentro de una caja y se tapaba <risas> para poder sacar eh, la fotografía. Eh, son obras muy cortas, de uno a dos minutos en donde ellos ven algo cierto eh, muy diferente al, al teatro que se conoce comúnmente es bueno, un agrado trabajar con niños y más que nada ir a sectores como bien Lejanos de los circuitos como de arte que generalmente se manejan, y ...encantado de poder este, ir entregando algunos de los conocimientos que uno tiene, pero más que nada aprender a ver cómo trabajan ellos, la libertad con que trabajan la pintura, y ver también cómo se le hace poco el tiempo y se entretienen trabajando directamente con, con los colores, con el agua en este caso. Pienso que es súper importante que, que las artes se sigan este, integrando más con la, con la educación, y que mejor que hacerlo directamente con los niños. En las, en las salas de clase, en las aulas. de actividad se enmarca dentro del programa ACCIONA y en esta oportunidad, celebrando la Semana de la Educación Artística, invitamos al cineasta magallánico Patricio Riquelme que pudiera compartir con nosotros generando un espacio de reflexión en torno a lo que es el cine. tener la oportunidad de, de hablar finalmente del, del espíritu, porque finalmente los artistas se encargan del espíritu de los pueblos. Por lo tanto, eh, tener un espacio así dentro de todas las cargas pedagógicas que tienen es siempre una cosa placentera. Espero que para ellos también y que haya significado algo mi presencia. interesa que la educación artística se constituya un, un, en un elemento central en la formación de los niños y de los jóvenes, eh, porque eso hace parte también de una educación integral. El desarrollar todas las potencialidades en la propia escuela de los jóvenes y de los niños, las potencialidades en la música, en el arte, en el baile, en la escultura, en la pintura, en fin, en todas las expresiones y lenguaje artístico, es clave para un desarrollo integral del ser humano. Bueno, la Semana de, de Educación Artística 2016 ha sido una semana muy provechosa para los distintos intervinientes que, que fueron convocados y que se dieron cita con distintas actividades realizadas en la Universidad de Magallanes, realizadas en distintos establecimientos educacionales. Tuvimos también un diálogo en movimiento con un escritor regional y hoy día estamos dando término con un seminario de, de educación artística eh, titulado eh, Arte, Juego y Creatividad, Bases para la Calidad de los Aprendizajes y con ello queremos llamar la atención para reflexionar justamente la, la importancia de estos tres elementos puestos al servicio de la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Creemos que en conjunto con la VIVAM, con Cultura, eh, con la UNESCO, eh, estamos haciendo un esfuerzo mancomunado para promover este tipo de aprendizaje que evidentemente van en, en beneficio directo del desarrollo integral de los niños.